Estamos con nuestro primer invitado del programa de hoy, a quien le vamos a dar una cálida bienvenida. Nos acompaña Néstor Arraez gracias. de AN Cirugía gracias. Plástica. Bienvenido hola, Néstor, ¿cómo hola, estás? Muchas gracias. Un gusto tenerte por aquí. Bueno, muy bueno, sin dudas, un cirujano sumamente reconocido en nuestra provincia, lo que es AN Cirugía Plástica también, su clínica, ¿Sí? donde trabajan con cirugía plástica, como bien dijimos, y también reparadora, que es un ámbito bastante interesante que también vamos a estar charlando con Néstor. Bueno, ¿por sí, dónde sí. arrancar, no? ¿Por dónde comenzamos? Porque es un tema súper amplio, este, por ahí, lo charlábamos ahora antes de, de ingresar al programa. Eh, hay tantas cirugías, es tan amplio este universo... Así es. ...que no conocemos, ¿no? Uh -huh. y, y cada vez aparecen cosas nuevas. Siempre, ahí la tecnología va ayudando a uh -huh. esa evolución de que la cirugía cada vez sea más mínimamente invasiva, uh -huh. que la recuperación del paciente sea más pronta, uh -huh. que, por ejemplo, las lipoláser que que están tan de moda hoy por hoy, que es hacer una pequeña mercación eh, o hacer una liposucción o una lipoescultura con eh, baja... Eh, morbilidad, por decirlo, uh -huh. o, o baja, bajo tiempo de recuperación del paciente. Uh -huh. eh, después hay, hay tecnologías que permiten, o cirugías que permiten, en, en, en el ámbito de reconstrucción mamaria, por ejemplo, uh -huh. eh, hacer grandes cambios en la paciente, reconstruir uh -huh. a la paciente posoncológica. Claro, mirá importante. Y, y, y, y técnicas que, bueno, podemos hablar todo el día de técnicas de reparación, por ejemplo, na nasal por algún accidente, alguna uh -huh. cirugía de rinoplastía primaria que no funcionó bien, que no anduvo bien, uh -huh. y no sé, a veces uno nombra sacar cartílago costal o de la oreja para reparar la nariz, entonces, Ay, qué loco. ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y bueno, hay toda una, claro. una serie de, de, de técnicas que facilitan reparar un lugar o mejorarlo, claro, básicamente. Y la, y la tecnología me imagino que también va avanzando respecto a esto y se van implementando nuevos métodos. La instrumentación, alquinar, la, instrumentación. la tecnología. Ahora, por ejemplo, está muy en auge un, un equipo que sirve para hacer rinoplastías sí. sin fracturar. Ajá. En realidad estás cortando el hueso por ultrasonido, entonces Ay. no tienen los famosos hematomas, la recuperación es mucho más rápida. Eh, hay cirugías más conservadoras Claro, y, no, y aparte además imagino que también esta tecnología te garantiza resultados más naturales ¿No? Que los que hemos visto quizás en otro momento claro. en otra parte sí, de claro. la historia de la cirugía plástica no sí, No nos no olvidemos que es muy operador dependiente el tema de la cirugía mm. depende mucho del criterio estético que ah, tenga el cirujano sin dudas, sin dudas. y de las herramientas que tenga como técnicas quirúrgicas uh -huh. ese cirujano eh, hay pacientes que, nada, que lamentablemente deciden o no quieren verse que, uh -huh. que, que, se, que se han operado, o sea que verdaderamente claro. se note que es artificial claro. uh -huh. y hay otros pacientes que prefieren la naturalidad uh -huh. Hoy, ¿Y por tu hoy, cuál es, por años, hoy por mm. hoy en los últimos años, hoy por hoy en los últimos años, esto más conservador, todo mucho más natural, uh -huh. mi criterio estético siempre es que se vea natural, uh -huh. como que no sé, por ejemplo, poner unas mamas muy grandes en uh -huh. una paciente que no da las proporciones corporales, claro. que no se va a ver armónica. Va en contra de mi filosofía. Claro, vos no fuera. lo recomendás. No lo recomiendo. Pero si no te lo, lo piden, no te queda otra que hacerlo. Por ejemplo, no. vos le haces esa recomendación y ella dice, no, yo quiero estas mamas así, este tamaño, que vos decís que no le va. Claro, y, pero, que, pero ¿sí Yo he recibido portazos en ah, el consultorio mirá. por ¿verdad? negarme a hacer ah, tal o cual cosa. Bueno, firme entonces con tus convicciones yo en sí. ese aspecto. A ver, yo uh -huh. siempre digo que la paciente va a ser como tu firma. O sea, uh -huh. ella va a uh -huh. mostrar lo que vos sos capaz de hacer. Claro. Entonces, eh, trato de, de, de que no, o sea, de no acceder a ciertos pedidos que son muy lejanos a la realidad o a la expectativa real de lo que tiene la paciente o lo que tiene el cirujano. Eh, hay, hay cirugías que directamente, sin hablar de cirugía, vamos a hablar mínimamente invasivos, relleno de labios, relleno faciales uh -huh. y demás. Se notan que hay pacientes que van visitando constantemente a distintos profesionales sí. uh -huh. que acceden o no acceden a hacerse cosas que ya la vez que no tiene más lugar para inyectarse más nada uh -huh. Y, y ha recibido el portazo porque, ¿dónde querés que te inyecte? O sea, no claro. hay forma que yo pueda mejorar eso uh -huh. o que eh, acceda a que te pongas más relleno. Que bueno, uh -huh. lo vemos muchas veces en, en, en el medio, en la farándula, en, uh -huh. en, sí. en, en revistas cuando sacan fotos a, a, a, a gente conocida que cómo se deformaron claro. su rostros sí, y demás. irreconocibles, ¿no? Que rostros que, que cambian... No, eh. sí, que cambian constantemente, sí. in, inclusive, y... Eh, eh, ...en forma mayor a uh -huh. que, que, nada, que no es no tan natural, que no es lindo, que claro. no es atractivo. Mencionaste, no es proporcionado. relleno de labios, dijimos el tema de, de, de aumento mamario. Sí. ¿Podemos hacer como un pantallazo general de, de todo lo que hacen ustedes? Porque sí, de, deben so aparecer cosas re locas que ni conocíamos. <ríe> claro, Nosotros, nosotros tenemos un centro de estética, o sea que todo lo que va de dermatocosmético esteticismo y demás uh -huh. lo tenemos... De ahí va de la mano de lo que es la medicina estética, que mm. es invadir el cuerpo por medio de mesoterapia, medicación para una adiposidad localizada, tratamientos capilares. ¿Qué es la famosa capilares. mesoterapia? Mesoterapia es aplicar por medio de, de inyecciones o micropunturas mm. a nivel de la patología, al nivel de la adiposidad localizada, celulitis, lo que sea, mm. que no se vaya a tratar, inclusive reje, rejuvenecimiento facial, y hacerlo con plasma rico en plaqueta claro. o con medicación para mejorar, regenerar el colágeno eh, que haya más elastina, etcétera, uh -huh. mejorar la circulación de la zona, uh -huh. por ejemplo el tratamiento capilar, vas mejorando la circulación del folículo claro. piloso, claro. recuperando ese folículo que uh -huh. se está debilitando con el tiempo y demás. Y, eh, y ahí adosamos todo lo que es cirugía plástica. Uh -huh. O sea que estamos medianamente completos, Muy con, eh, uh -huh. con un gran abanico de tratamientos. Si no encontramos soluciones en algo mínimamente invasivo, vamos a ofrecer la cirugía y viceversa. Uh -huh. Néstor, ¿han, incre uh -huh. ¿han incrementado las visitas de hombres? Porque hoy la estética masculina también está en auge y hay un aumento importante de los hombres abocados a la parte estética. Uh -huh. Sí, sí, es como que se ha perdido un poquito el tabú con uh -huh. los hombres. Está buenísimo. Los hombres, está genial que los hombres empiecen sí. a cuidar. Eh, aparte es como que todo está mucho más competitivo El tema de, de las redes sociales El tema uh -huh. de que la gente permanentemente está viendo La vida del otro entre comillas uh -huh. La estética, cómo se viste Es como que ha abierto toda una nueva puerta De que la gente se, piense, se empieza a cuidar más uh -huh. Tanto desde la imagen hasta la salud uh -huh. Porque, uh -huh. Y esto se lo digo a todos los pacientes Está bien, vos venís a mejorar esto, esto y lo otro Pero cómo vivís ¿Cómo es tu salud? Uh -huh. Vos querés mejorar tu, tu figura, pero si vos no la acompañás con tu salud, con tu claro. calidad de vida y demás, no nosotros mágicas. no podemos <ríe> hacer mucho. Claro. Un aparato no te va a solucionar la vida, uh -huh. un tratamiento mínimamente invasivo no te lo va a solucionar, te lo podemos mejorar, pero, pero todo depende también de cómo... ...uno viva y la calidad de vida que tenga... ...entonces... Uh -huh. si, ...si te alimentas bien, si te hidratas... ...si haces claro. actividad física, etcétera, etcétera... Uh -huh. Uh -huh. ...sin dudas, este no... ...y, y además está bueno que... que los varones no, no sientan el prejuicio de decir... ...che, mi nariz no me gusta... Uy, me opero! Y que, y que nadie pueda decirles que, que, que no, ¿no? Pues sí, en un momento, sí. como bien decías, Luqui, únicamente esto estaba pensado como para la mujer uh -huh. y listo, y está buenísimo que los varones se quiten quizás de todos esos prejuicios que, que trae aparejada una cirugía eh, plástica. Ahora vamos a la cirugía reparadora, ¿te parece? Porque también es súper interesante saber sí. cómo trabajan desde ese aspecto. ¿Qué tipos de pacientes se acercan a ustedes? Una persona que ha tenido quizás un accidente, eh, ¿Cómo es y eso? Podés tener pacientes que han sufrido algún trauma mm. en, algún, en algún miembro, pierna, brazo, que quieran mejorar ese estigma estético que le ha quedado. Sí. Como tenés paciente que necesitas reconstruirla, vos, oncológica, como las mamas, mm -hmm. o algún cáncer a nivel facial, o algún lunar, un vaso celular que, mm -hmm. eh, que haya sido necesario resecar y no se pudo reconstruir en el momento, o hubo una mala reconstrucción... Mm -hmm. Se, en cuanto al tema del paciente se ve como una mejoría tanto desde la imagen como de la parte psicológica. Uh -huh. porque, Sin dudas. Porque siempre constantemente están viendo lo que les devuelve el espejo. Uh -huh. Entonces mejorar eso es como ayudar al paciente en claro. toda su, su plenitud, en, su, en forma general, digamos. Tal cual. Seguro. Y, ¿Y, y una paciente que no tiene mamas y uh -huh. que de, de repente por una pequeña intervención de tres horas se vea con mamas bien formadas y, y llevarla, no sé, a después reconstruir su pezón y que después uh -huh. se tatúe su areola y que sea lo más similar a lo natural, es como muchísimo. Está buenísimo, sí, qué muchísimo? mejor ¿Qué que sentirse bien supuesto. con uno mismo. ¿Qué sentís, Néstor, que distingue o caracteriza a N? ¿Qué crees que los distingue como centro? Mm, antes que nada, la calidad humana. Uh -huh. Creo que... Creo que todas las pacientes que han pasado por AN se han sentido cuidadas, resguardadas. Eh, no, no, no somos publicar mucho antes y después, tampoco en Instagram. Fíjate uh -huh. que eh, tenemos banque, banco imágenes y no mostramos mucho antes y después porque uh -huh. resguardamos un poco la, la identidad de los pacientes y soy muy respetuoso de eso. Y lo segundo, eh, que no nos gusta lo artificial, uh -huh. <risa> básicamente. Tratamos de, de ser eh, bastante respetuosos con el tema de que uh -huh. se vea natural, de que claro. sea estético, de que, de que sea bien parecido, pero sin llegar a la exageración uh -huh. y que sea armónico con el, con el cuerpo de la paciente. Oh, o sea, no, uno no puede hacer una rigoplastía y que no vaya dentro del marco de lo que es su rostro. Claro. Te hago una pregunta al WhatsApp que tiene que ver con la operación de la panza. Así nos escriben, ¿no? sé sí. o sea, a qué se referirá <risa> que... de, de la panza, dijeron, pero bueno, para la que vos expliques. La abdominoplastia o eh... la liposucción. Bien. Tenés uh -huh. varias cosas o, e inclusive se pueden hasta combinar. ¿Y, y cómo es, por ejemplo, el, el procedimiento? Tema, el, el tema de la abdominoplastia generalmente es para pacientes que han sido obesos en, en su pasado y adelgazaron sí. mucho y les quedó un colgajo. Eh, las pacientes que han tenido múltiples embarazos claro, como que y se hay la cierta avanza. flacidez que mm. ya no la van a poder recuperar, ni con aparato, ni con tratamientos mínimamente invasivos uh -huh. y, y requieren de una cirugía uh -huh. en esta cirugía no solamente sacas el excedente de dermograso de tejido, sino uh -huh. que también haces un tratamiento a nivel de los músculos en la embarazada especialmente cuando hay una diastasis de los rectos una separación de los músculos rectos entonces uno hace una aplicatura ahí con sutura uh -huh. Esto se puede combinar con liposucción Para conseguir una mejor figura Una liposcultura de cierta adiposidad localizada La retiramos con esa liposucción La liposucción la es para la grasa puntualmente Para la grasa puntualmente, Ajá. exactamente Bien. Y eh, lo que es eh, la incisión Es a nivel de donde va la cesárea aproximadamente. Uh -huh. si tiene cesárea previamente la paciente Se usa ese mismo punto de acceso uh -huh. Sacando esa, la cicatriz previa O sea que Bien. no va a tener múltiples cicatrices claro. Y, y bueno, uno hace más o menos de acuerdo a la paciente. No todas uh -huh. las pacientes le podés hacer un abdomen plano, bien marcado, claro. y hay otras que sí se lo podés hacer. ¿Y cómo es la recuperación? Por y ejemplo, la recuperación aproximadamente mucho. se recomienda entre 20, y 30 días no hacer actividad física. Bien. Los prim la primera semana es la más eh, limitada en uh -huh. cuanto a tema movimientos. Uh -huh. Una buena analgesia, la paciente no tiene franco dolor. Y eh, la recuperación prácticamente total es a los 30 días, uh -huh. pero a los 10 días, 15 días, la paciente ya puede estar accediendo a su trabajo, vida si es de oficina, Bien. vida normal, Buenísimo. movilizarse, obviamente no levantar peso, pero... Claro. Pero ya, ya a los 15 días está más libre de movimiento. Bien. Consulta pues respondida entonces. Bueno, gracias, Néstor. La verdad con un, un placer. placer charlar con vos. Hemos estado exponiendo las redes sociales para que puedan conocer a N Cirugía Plástica. Ahí volvemos a compartir la página de Instagram. Mensajito que le quieran dejar, cualquier duda, consulta que haya quedado pendiente, por supuesto ellos ahí les van a estar respondiendo. Y también, bueno, están las vías de contacto para quien quiera ir a, a tunearse. El WhatsApp es <risa> Todos serán bienvenidos. Gracias Néstor, Gracias. un placer. Un placer. Un placer. Un